Estuvimos elaborando una serie de medidas para contrarrestar lo que es el ligero aumento que tenemos del COVID-19. ¿Por qué? Porque se presentan unos días de riesgo. Riesgo en el sentido de que por motivo a las fiestas navideñas y otras actividades de compra va a haber mucho congestionamiento y la persona va a permanecer muy cerca. En ese sentido... Nos vamos a reunir el próximo jueves en la gobernación con todos los sectores que representan el COVID aquí de San Francisco, de Macorís, para establecer medidas en base a disminuir ese ligero aumento que estamos obteniendo ahora mismo. ¿La ocupación hospitalaria, doctora, a la fecha, cómo, cómo anda? Eh, a la fecha, yo diría que anda rondando el 45 al 50%. Tenemos espacio disponible para todo en UCI, en sala en todo lo que tiene que ver con lo que está destinado a COVID-19, tanto en el sector privado como en el sector público. ¿Recomendación a la población en sentido general de las autoridades en este momento? Las recomendaciones siempre han sido las mismas. A la persona que mantenga el...